Bueno, ya que hemos tirado 24 pavos aquí para la entrada, vamos a ver coches y tomarnos un café, ¿no? Sí. Charly, ¿te apetece un cafetico ahora o qué? Sí, por favor. Hola, Charlie, ¿qué hemos venido a ver? la feria de moto o oh, en barcelona pero nos meten primero a ver coches eh, esto está mal montado a ver lo siento es una crítica empiezo mal yo sí quiero ver moto porque me hacen pasar por el medio de los coches y tengo que pagar la entrada de coches para ver las motos pues no me parece lógico okay. Bienvenidos a Moto o Barcelona. Eh, qué bonita, ¿eh? la FTR con el carbono, eh on links freno Brembo Sí, de eh, como mola. un detalle de esta BMW que tenemos aquí expuesta la R18 el tubo de escape de Akrapovich lo han hecho con el logotipo de BMW pedazaco motor ¿eh? a lo que hemos llegado Yamaha haciendo bicicleta cuartanero, cógete una de estas hombre. seguro que tienes una Fabio Charlie en un MT 125 Ah, pues te queda bien. Precio de tarifa 21.400 euros. MT10 DSP. Sigo diciendo que para una moto de 21.000 euros tener la bocina del Clashon así. Bueno, este es el pabellón de moto 2023. Esto sí que es una moto, ¿eh? Esto sí que es una moto. Eh, a echarle una caguas aquí también le queda bien, ¿eh? Yo la usaría para comprar el pan. Showa, Brembo. Bueno, tampoco le iríamos asco a una de estas, ¿eh?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 Voy a tomar mi café con hielo. Que aproveche, ¿eh? Si sí. no es el mejor simulador del mundo, sí. pruebas. Sí, bien, bien. Adiós Hamilton ¿Y, no sí, sí, sí, sí, sí. y Russell Adiós Russell sí, sí, sí.